¿Qué le pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Renegade Racing. En el vídeo de hoy vamos a ver la máquina del tiempo, coche que también está en Clash of Cash y que han metido en Renegade Racing. Así que en el vídeo de hoy vamos a mejorarla al máximo, si es que me da con el dinero que tengo, que imagino que sí. Y jugaremos unas partidas para ver cómo es este coche, ¿vale? La máquina del tiempo que la tengo mejorada con todos los power-ups, ¿vale? Y nada, vamos a intentar mejorarla al máximo. Vale, de momento nos tienen poco dinero. Vamos a abrir también regalos. Ahí está. No, no quiero ver vídeos, vale, vamos a seguir mejorando. a 200, 250, ya estáis viendo todo el dinero que tengo. No me está suponiendo... Eh, bueno, bueno, bueno, bueno. Me ha salido una pintura, guay. Eso sí que no lo tengo al completo. Mejora el turbo Mejora el control Abrimos otro regalo Vale, fuera 550 600 Mejora la velocidad Mejora la aceleración Vale, subida de nivel Tal cual Mejora turbo Mejora control 800 para mejorar la tracción Nos vuelven a dar dinero Bueno, regalos y está Dos super super frenos me gustaría si un like si consiguiéramos mejorarla al máximo me imagino que sí ahí está vamos a mejorar vamos a chetar al máximo esta máquina del tiempo que estáis viendo como sale fuego de detrás de su tubo de escape mejoramos la tracción recibimos de nuevo regalo a ver si nos diesen más pinturas eso sí que es difícil de conseguir como veis viendo ya, me va costando un poquito más, pero igualmente no llega a ser mucho. Mejoramos el control, tracción de nuevo, bueno, lo vamos a achetar al máximo. Cogemos el que va a ser el último regalo y me sale una pintura nueva para esta máquina del tiempo, perfecto. 1400, 1450 y mejorado al máximo. Ahora me darían este coche, ¿vale? Así es, ¿Sí es el se llama así. Vale, sí, máquina del tiempo y legendario Este no sería el mejor juego del coche Es el último que hay ahora, el mejor del juego Pero me parece a mí que ese esa última barra de, de calificación eh, Se la están guardando para un próximo coche que va a ser mucho mejor Yo de momento voy a jugar con la máquina del tiempo Coche que en Crash of Cars es legendario, así que tiene que ser muy bueno y más con los power-ups de este juego que lo chetarán al máximo. Entonces, si queréis que siga subiendo vídeos de Renegade Racing si queréis ver este coche legendario maxemeado al máximo, dejad un like, suscribiros para que yo vea que os gustan estos vídeos. Entonces, voy a elegirlo. Vamos a elegir el... el coche máquina del tiempo. Esto, bueno, me habían salido pinturas. Voy a elegir por qué no esta: el dorado. Está, lo elegimos y vamos a echarnos unas partidas en esta arena de dioses. Como veis, eh, con el completador, por 23%. Había visto que había una nueva arena, no sé si por aquí abajo. Bueno, vamos a jugar unas partidas. Si hay una nueva arena, ya la veremos. Arena de dioses, Colinas verdes. Vale, ese es el mapa que había leído que era nuevo: Colinas verdes. Vale, nivel 1, vamos allá, vamos a ver también el nuevo mapa Vamos a intentar ganar todas las partidas que hayan si, si, si ya se jugar. Vamos allá Es que chulo, eh Se ilumina, eh Bueno, vamos los primeros Está chulísimo este coche, tiene efecto Ahí de neón, en la parte trasera, como estáis viendo eh, vamos, no recuerdo yo que ningún coche tuviera un efecto así. Ahora ha dejado, hemos ganado, ha sido rápido, ¿eh? A mí me ha gustado personalmente, me ha gustado bastante, ha sido corto, eh, pero intenso. Eso dijo ella. Eh, vale, no quiero ver anuncios. Ahí está, hemos ganado la partida, que es muy importante para que nos den puntos. Voy a echar una partida más y otra incluso. Vale, tengo aquí verlo, lo voy Es importante siempre recibir todo lo que nos den gratis, como buen español que soy. Ahí está. Vale, 44% completado. Me gustaría completarlo al 100% si es que se puede. Vale, colinas verdes, nivel 2. A ver si este mapa sería un poquito más largo. Que bueno, como he dicho antes, eh, que hemos jugado está bien. Todas las acrobacias, sí, sí, sí. Que se ha jugado ya. Ah, lo que me queda es de Es que, bueno, se ha ayudado incluso a apagar el turbo imagino, o sea, el turbo El neón que se ve detrás A lo mejor cuando se nos acaba el turbo También deja de, de iluminarse El neón es azul, que veis ahí lo sea, tenemos por 8 Así que no se va a, a apagar no, los primeros. Estamos llegando ya, ¿eh? chicos Queda poco Ganado, me gusta la temática de los troncos, está muy bien. Está. Y nada, otra partida ganada. Mejor el tiempo, claramente somos los mejores. Suscríbete para buen contenido. Y voy a echarme la tercera y última partida, vale, chicos. 46% completado el mapa. Colinas verdes, nivel 3. A ver, bueno. Quizás me eche otra partida más. No sé los niveles que tendrá esta colina verde. madre mía, pero que hacer explicándome cómo jugar. Salimos. No sé si se ha ido la olla. hay un mortal para atrás. Eh, vale, por tres de turbo, primeros. Vamos a dar por terezas, que no se nos acabe. Ahí está bueno bueno bueno bueno bueno vale vale, vale vale hay uno que solo nos sigue los nosotros la verdad que va muy por detrás y no, no estaría hemos ganado fácil Ahora, recibimos un poquito de dinero que nos viene muy bien tenemos de sobra imagino para para mejorar el coche este legendario a ver chicos si hay más niveles El muelle, bueno, se acaban ya eh, colinas verdes, que nos lo ponen ahí de primeras para que veamos el nuevo mapa. Me ha gustado de tres niveles de ese colinas verdes. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la máquina del tiempo. En el próximo vídeo, si veo likes, vendré eh, con el coche legendario. No es que sea legendario, sino que se llama así, legendario, y punto. Que pinta de ser muy rápido, muy bueno. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo de Renegade Racing. Adiós, chavales.